TIEMPO IMPERFECTO EN ESPAÑOL TIEMPO IMPERFECTO Verbos terminados en IR, video número 26 DEDUCIR TO DEDUCE Yo deducía, tú deducías, él, ella, usted deducía nosotros, nosotras deducíamos. Vosotros, vosotras deducíais. Ellos, ellas, ustedes deducían. Los estudiantes deducían las respuestas del examen rápidamente. Inducir. Tú induce Yo inducía. Tú inducías. Él, ella, usted, inducía, nosotros, nosotras, inducíamos, vosotros, vosotras, inducíais, ellos, ellas, ustedes, inducían. La maestra inducía a sus alumnos a ser cada día mejores ciudadanos. Seducir. To seduce. Yo seducía, tú seducías, él, ella, usted seducía, nosotros, nosotras seducíamos, vosotros, vosotras seducíais, ellos, ellas, ustedes seducían. Las buenas ofertas seducían a los clientes. Producir. To produce. Yo producía, tú producías, él, ella, usted producía, nosotros, nosotras producíamos, vosotros, vosotras producíais, ellos, ellas, ustedes producían. Ellos producían el mejor café del mundo. Reducir To reduce. Yo reducía, tú reducías, él, ella, usted reducía, nosotros, nosotras reducíamos, vosotros, vosotras reducíais, ellos, ellas, ustedes reducían. Yo siempre reducía el azúcar y los postres de mi dieta. Introducir. To introduce. Yo introducía. Tú introducías. Él, ella, usted introducía. Nosotros, nosotras introducíamos. Vosotros, vosotras introducíais. Ellos, ellas, ustedes introducían. Yo nunca introducía la llave correcta. Reproducir. To reproduce. Yo reproducía. Tú reproducías. Él, ella, usted reproducía. Nosotros, nosotras reproducíamos. Vosotros, vosotras reproducíais. Ellos, ellas, ustedes reproducían. Ellos reproducían muchas fotocopias cada día. Aducir. Tu adduce, Yo aducía. Tú aducías. Él, ella, usted aducía. Nosotros, nosotras aducíamos. Vosotros, vosotras aducíais. Ellos, ellas, ustedes aducían. La maestra aducía muchas razones sobre el calentamiento global. Lucir, to shine. Yo lucía, tú lucías, él, ella, usted lucía, nosotros, nosotras lucíamos, vosotros, vosotras lucíais, ellos, ellas, ustedes lucían. Fernanda siempre lucía como toda una modelo. Conducir, to drive. Yo conducía, tú conducías, él, ella, usted conducía, nosotros, nosotras conducíamos, vosotros, vosotras conducíais, ellos, ellas, ustedes conducían. Gabriela conducía muy bien por toda la ciudad. Relucir, to sparkle, yo relucía, tú relucías, él, ella, usted relucía, nosotros, nosotras relucíamos, vosotros, vosotras relucíais, ellos, ellas, ustedes relucían. Inés relucía muy bien con ese vestido rosado. Traducir. To translate. Yo traducía, tú traducías, él, ella, usted traducía, nosotros, nosotras traducíamos, vosotros, vosotras traducíais, ellos, ellas, ustedes traducían. El señor Martínez siempre traducía las preguntas de los inversionistas franceses. Círculo de verbos número 26, imperfecto de los verbos terminados en ir. En este video estudiamos los verbos deducir, inducir, seducir, producir, reducir, introducir, reproducir, aducir, lucir, conducir, relucir y traducir. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 26. Aquí tenemos las raíces de los 12 verbos terminados en IR para la conjugación eh, del tiempo imperfecto en cada uno de los pronombres personales en español. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta.